Uh -huh. Pues damos la bienvenida a este cuarto meetup de, de coronavirus aquí en, en la zona de Granada, porque cada vez se incorpora más gente de fuera, lo cual es bastante bueno, porque quiere decir que estamos llegando a, a otros grupos y a, y a otras investigaciones que podrían ser de interés y sobre todo para provocar lo que, lo que queríamos desde el principio, que era eh, provocar colaboraciones, etc. En primer lugar, a ver, no sé quién tiene el sonido puesto. Carolina. Sí, perdón. Eh, bueno, en primer lugar vamos a darle la palabra al Biobanco, a, a doña Sonia, Sonia Panadero Fajardo, que es del área de gestión y resolución de solicitudes del Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz, que nos habla un poco de la parte de procedimiento de asesoría y de la cesión de muestras biológicas, en este caso sobre todo centrada en coronavirus, pero obviamente en general, porque el Biobanco se encarga de, de proveernos a la investigación de, de muestras biológicas siempre que la necesitemos. Así que, bueno, Sonia, te damos la palabra y muchas gracias por, por venir y por explicarnos el proceso. Eh, gracias a vosotros por, por invitarme. Bueno, pues eh, buenos días a todos. Eh, yo soy Sonia Panadero Fajardo, ya me ha presentado Oscar muy bien. Eh, trabajo en el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía y concretamente en el nodo coordinador eh, en la parte de gestión de solicitud y resolución. En primer lugar... Eh, me gustaría, por si alguien no nos conoce, eh, indicar que el biobanco del SSPA eh, es un biobanco en red eh, que está compuesto por más de 15 nodos, entre los que, bueno, que están distribuidos a lo largo de toda Andalucía, entre los que se encuentran los centros de transfusión, tejido y células y los diferentes nodos hospitalarios. Eh, el biobanco pues, tiene un nodo central, un nodo coordinador, vale, que se encuentra ubicado en Granada. Eh, el biobanco cuenta con una amplia cartera de servicios, eh, entre las que se encuentra la provisión de muestras humanas eh, de origen humano para llevar a cabo los diferentes proyectos de investigación. Eh, en este momento, verdad es verdad que estamos muy centrados en el COVID, ¿no? por la situación que estamos viviendo, pero como bien ha indicado Oscar antes, eh, nosotros, nuestra solicitud, nuestro procedimiento para solicitarnos muestras sería similar en el caso de que cualquier investigador necesitase muestras de otro tipo de patología. <coughs> Eh, cuando un investigador necesita muestras o los servicios del biobanco, eh, debe de presentar una solicitud. Eh, aquí en pantalla tenéis el formulario que suele rellenar, en donde se van a quedar reflejados los datos de, del usuario del, que nos hace la solicitud, que normalmente suele ser el investigador principal del proyecto. Eh, en ese formulario se recoge, si lo veis aquí a la derecha, eh, tenemos que recoger las necesidades de muestras que tiene el investigador para, para su proyecto. ¿Vale? Es importante que nos deje bien definido eh, tanto la patología, la naturaleza de las muestras que necesita, como eh, el formato de muestra, eh, eh, la cantidad de esa muestra y eh, el número de casos necesarios para el proyecto. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Lo he adaptado a, a, al COVID. pues imaginaros que para un proyecto pues necesitaría ahí pues pacientes diagnosticados con COVID, 50 casos, el formato sería el suero y la cantidad necesaria son 500 puntos. También es importante que tengáis en cuenta a la hora de solicitar muestras, que no solamente son muestras, que a veces son también muestras y datos asociados a esa muestra. Con lo cual, eh, es importante que lo dejéis detallado eh, en ese formulario, ¿vale? Que nos digáis que necesitáis datos clínicos y cuáles serían, ¿vale? ¿Qué datos? <coughs> eh, para poder hacer muestra desde el Biobanco, es eh, muy importante que y fundamental que haya una memoria, ¿vale? Un proyecto de investigación donde se encuentra reflejado el uso de esas muestras. Eh, ese proyecto debe contar con un visto bueno ético. Mm, recordar ¿no? que independientemente del tipo mm, de gestión de muestras que se lleva a cabo en el proyecto, o sea ya sea las muestras solicitadas del biobanco o se vayan a recoger las muestras por proyecto o por colección, eh, la ley de investigación biomédica eh, recoge o contempla la necesidad de ese visto bueno ético, que es el investigador principal el responsable de solicitarlo. Eh, es por ello que tenéis que tener en cuenta, cuando escribáis las memorias de esos proyectos, que en la parte de metodología eh, es muy importante indicar qué muestras son necesarias para llegar a cabo los objetivos del proyecto, eh, indicando bien eh, la N, el número de casos necesarios, eh, el tipo de formato que se va a llevar a cabo eh, y el consentimiento informado que se le va a pasar a los donantes. Eh, ese, esa parte, el comité de ética lo va a mirar bastante, ¿vale? Es uno de los puntos que el comité de ética se centra mucho a la hora de evaluar. Eh, es por esto que eh, cuando vayáis a escribir proyectos si ya tenéis pensado solicitar las muestras al biobanco, sería bastante interesante que ya os pusiese en contacto con nosotros con el fin de que eh, a la hora de plasmar esa parte del proyecto, pues, os podamos ayudar y pasaros la información necesaria. Indicaros que, bueno, nosotros trabajamos siempre bajo eh, eh, confidencialidad, ¿vale? Con todos nuestros proyectos, nuestros eh, investigadores, pero en el caso de que alguno requiera eh, la firma de un acuerdo de confidencialidad, también disponemos, disponemos de él. Bueno, una vez que tenemos las necesidades ya plasmada y nos la habéis comunicado y el biobanco lo que hace es eh, ver la disponibilidad de muestras que tenemos en el biobanco, ¿vale? O cómo se van a conseguir, que ahora después entraré a ese punto un poco más detallado. Eh, una vez que tenemos claro de dónde vamos a tener las muestras o si las ya disponemos de ellas, el Biobanco lo que hace es emitir un informe de viabilidad eh, y un presupuesto para que vosotros lo deéis vuestra aceptación. El informe de viabilidad no es más que un documento donde plasmamos el plan de ejecución o cómo se va a llevar a cabo la solicitud. Eh, el Biobanco, para ceder las muestras, tiene siempre que solicitar a su comité ético y su comité científico externo al que estamos adscritos, evalúe la cesión de la muestra a ese proyecto concreto. Eh, es por eso que en el caso del comité de ética, eh, indicaron que el comité de ética mmm, adscrito al, externo al Biobanco sería el CCEIVA, que es el Comité Coordinador de Ética de Andalucía, eh, por lo que cuando eh, los investigadores nos comunicáis que todavía no habéis solicitado ese visto bueno ético de proyecto os recomendamos que eh, lo paséis directamente a este, a este comité, al CCIVA, puesto que de esa manera eh, podría evaluarse el proyecto y la cesión conjuntamente, ¿no? a la vez, acortando los tiempos. Eh, en, aquí os pongo en la pantalla, un poquito para que veáis, bueno, el portal, que es el PEIVA, que es el portal de ética, eh, por donde los investigadores solicitáis a, a los comités de Andalucía eh, que evalúen los proyectos, igual que nosotros en la cesión. En relación al comité científico y esa evaluación científica que necesita el proyecto, indicaros que en aquellos casos en los que el proyecto ya cuente con una financiación, porque ha pasado una financiación, o sea, que cuente con la financiación de una convocatoria competitiva, en ese caso nuestro comité científico reconoce eh, dicha evaluación y dicha resolución positiva al proyecto, con lo cual eh, simplemente nos tendréis que facilitar la resolución del dictamen positivo de esa convocatoria y eh, en nuestro comité ya lo valdría como o sea, valdría como comité científico. Esto no es más porque, claro, si ha pasado una financiación, si han dado una financiación positiva, es porque ya ha pasado por un panel de evaluadores que han considerado que el proyecto científicamente eh, es válido. ¿Qué pasa si no se cuenta con una financiación? No, eh, no se puede dar muestras por parte del banco, sí. En ese caso, los proyectos nosotros los mandamos a nuestro comité científico y son ellos los que evalúan eh, si científicamente el proyecto es, es válido. Eh, finalmente, una vez que está todo ok, ¿no? está todo de acuerdo, está todo conforme, eh, el biobanco va a firmar un MTA con el investigador, ¿vale? es un acuerdo de transferencia de material en el cual pues, se recoge ciertas cláusulas eh, entre las que podemos ver, por ejemplo, bueno, pues el tema de mm, eh, que el investigador no va, o sea, se compromete a usar las muestras en el proyecto en el cual no lo ha indicado, eh, que el investigador no va a ceder muestras a terceros, eh, otra de las cláusulas, por ejemplo, es que si hay excedente de las muestras que se han cedido, pues las muestras se van a devolver al biobanco o se van a destruir según el biobanco lo deja indicado. Eh, y finalmente eso. Eh, bueno, volviendo un poco a de dónde obtenemos las muestras ¿no? y, y cómo las la obtenemos y de dónde la, cómo las conseguimos, eh, indicaros que bueno, eh, nosotros lo primero que hacemos cuando nos dais vuestras necesidades sería primero… Eh, preguntar o ver la disponibilidad de dicha muestra en el stock del biobanco, ¿vale? de todo el biobanco. Una vez que vemos si tenemos muestra suficiente o tenemos parte de ella y sería necesario recoger más, lo que hacemos es ir al registro de donantes de muestra para investigación para conocer si hay algún, alguna persona escrita que cumpla los criterios, los requisitos, eh, para que pueda donar para dicho proyecto, o también lo que hacemos sería hacer la, llevar a cabo la recogida prospectiva de dichas muestras a través de nuestros circuitos que tenemos disponibles en los hospitales, hospitalarios y, y nuestros centros que, de los cuales disponemos de las muestras. Eh, en esa recogida prospectiva, eh, a veces ya tenemos los circuitos habilitados y otras veces, pues si no se encuentra de ellos, pues lo que hacemos es activarlo en ese momento. En relación al COVID-19, que es lo que ahora mismo nos preocupa, ¿no? pues Biobanco lleva trabajando. Eh, pues estos meses eh, en disponer de esos circuitos, en obtener esas muestras necesarias para tantos proyectos que ahora se están presentando y bueno, indicaros que ya hoy por hoy ya hay algunos circuitos activos, de los cuales ya se han empezado a recoger muestras para atender a algunos proyectos y bueno, se sigue trabajando en activar circuitos nuevos y estamos en un proceso totalmente continuo de activación de circuitos para disponer de todas las muestras y así poder atender a todos los solicitantes que, que vengan al biobanco. Eh, finalmente, ya para terminar, no me quiero extender mucho, indicaros que, bueno, que próximamente eh, tendremos disponible la página web del biobanco en el que hay un apartado específico, aquí lo podéis ver, eh, dedicado al COVID. Y, y si pinchamos en ese apartado, pues os remite a, a, un, a los protocolos de recogida, procesamiento, almacenamiento de muestras COVID hemos preparado en el Biobanco. Es ¿vale? cuestión de, me imagino, que creo que unos días, ¿vale? que esté disponible para, para todo el mundo. Y ya está, finalmente con esto, agradeceros, como he dicho al principio, que me habéis dado la oportunidad de, de explicaros un poco el procedimiento del Biobanco y espero que si tenéis, bueno, que si tenéis alguna duda, pues aquí estoy para resolverla. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre el proceso, sobre algo así... Eh, yo creo que es el momento, ahora tenemos aquí no solamente a Sonia, sino que tenemos varios representantes de Biobanco, o sea que si tenéis alguna duda, yo creo que sería un buen momento para... para Podéis simplemente activar el micro y, y habláis, ¿vale? Hola Sonia, soy Ana de Recon. Hola Ana. Hola, ¿qué tal? Eh, solamente decirte que después del presupuesto, ¿cuánto tiempo se tarda en recibir la muestra? A ver, las muestras depende un poco de. La, la, o sea, la muestra depende de, de cómo se vayan recogiendo, ¿vale? Los circuitos están activos eh, y, y todo depende de eso, del número de donantes que haya y, y del número de. O sea, del número de donantes que haya, porque concretamente, por ejemplo, eh, en esos casos que ya tenemos los circuitos activos, eh, se han empezado a recoger, pero nosotros ahí no podemos influir, ¿no? Claro. Depende eso de, de los donantes que. de los casos que haya. Y después de que los donantes quieran donar y dar el consentimiento para participar, ¿vale? serían esos dos puntos importantes. Lo que pasa que es verdad que hoy en día pues, mucha gente está muy volcada con el tema de la investigación y ahora con el tema del COVID es como que se han volcado el doble. ¿no? Es como que se está dando la importancia a la investigación que antes muchas veces no se le estaba dando. ¿no? Entonces, como que la gente está mucho más concienciada y mucho más animada a donar y a participar en dar muestras para los proyectos. Una pregunta, Sonia. Eh, ¿lo, ¿Los clínicos eh, tienen algún protocolo para eh, pedirle a la gente que done sus muestras en algún momento de, de la atención o cómo se hace? Eh, porque yo, yo recuerdo cuando yo tuve a mi hijo, que yo, eh, obviamente yo tenía muy presente el tema de la donación de cordón umbilical, de células de la sangre del cordón, etcétera, pero es verdad que en ningún momento nadie de, en el proceso nos lo dijo, y tuve que ser yo el que le dije a la matrona oye por favor, queremos donar la sangre del cordón darnos los papeles, etcétera, pero en ningún momento nadie nos lo dijo, ¿no? lo cual me dejó preocupado porque dije, leche, tiene que haber algún momento del protocolo, yo entiendo que el momento del expulsivo no es, pero en algún momento tiene que haber para un momento de cinco minutos para decir, oye, existe esta posibilidad no sé si eso en el caso de coronavirus, que es especialmente importante, se está haciendo. A ver, eh, sí, en principio, eh, los circuitos que ya se han activado, ¿vale? No, o sea, no, no se recogen muestras por todos los circuitos ni por todas las unidades de gestión del hospital, ¿no? Pero sí, los circuitos, eso que te, cuando he comentado que se activan circuitos, es que se ponen, nos ponemos en contacto con los clínicos, ¿no? Y los clínicos son los que eh, están trabajando en primera, de primera línea no en conseguir esos donantes. O sea, en su seguimiento del paciente o en, en su... El seguimiento asistencial es cuando ellos son los que están participando en ese circuito, ¿no? que ya previamente hemos concretado, el que mm, identifica al paciente ¿no? que es apto para, para ese tipo de, de muestra, de recogida de muestra, y se lo ofrece. ¿vale? Siempre en el, en el momento de, de su seguimiento, de su proceso asistencial. Pero es verdad que no todos te lo ofrecen porque a lo mejor no hay circuito en ese momento activo. Por lo tanto, pues, no hay un circuito activo por, ese, por esa unidad. ¿no? Eh, tiene que estar sobre esos circuitos coordinado y, y habilitado, pero en el, proceso, en el momento de la, de la, bueno, del seguimiento, depende del circuito, ¿no? Hay, mucho, hay muchas casuísticas, hay muchos circuitos diferentes, eh, muchas veces pues en el primer, cuando se va a la consulta pues reconoce y le pasa toda la información y le pide los consentimientos, otras veces, bueno, es que depende, tendríamos que ir uno por uno, pero siempre en el procedimiento asistencial. Eh, creo que tienen activo el micro Elena y Francisco, no sé si queréis comentar algo. Eh, hola, buenas. Sí, soy Lina eh, Gómez. Eh, justo hace poco nos han concedido un proyecto eh, intramural del CESIC para estudiar eh, bueno, el, las, eh, la enfermedad y, y las vías de entrada del virus en células y, necesita, y, bueno, y he iniciado los trámites para solicitar eh, sangre al diabanco porque vamos a hacer cultivos con, con SARS-CoV-2 y con, eh, con plasmodium. Sí. Eh, eh, una de las cosas que quería preguntar es si, si en, este, en esta situación de pandemia, para estos proyectos que, que bueno, se escapan un poco de lo que son las convocatorias mmm, que venimos normales, de, con memorias largas, por ejemplo, en mi, en mi caso son memorias, expresiones de interés cortas... Mm. Eh, Primero, ¿cómo? porque me acaban de, pues eso, me habéis preguntado que si no hay una memoria más extensa, que más detalle, claro, es lo que tenemos, pero al mismo tiempo tenemos que empezar los proyectos ya, ¿no? Y, y no, no podemos escribir ahora memorias. Lo que me refiero es cómo, cómo habéis adaptado eh, los procedimientos administrativos eh, normales a la situación actual para estas modalidades de proyectos que están surgiendo, ¿no? ¿Y cuál, el, ¿Y cuál es el plazo también de concesión de, o sea, de, de, de, de, del trámite en sí hasta que, hasta que enviéis las muestras? Vale. Bueno, en relación a la memoria, realmente eh, la memoria que sea más extensa o menos extensa la pone un poco lo que es el comité. El comité el que evalúa ¿no? eh, esas memorias. Entonces, eh, siempre y cuando un comité de ética eh, haya dado el visto bueno a, a esa memoria, eh, nosotros simplemente aconsejamos porque, bueno, vamos un poquito por delante a ver, para que el comité no intente, intentamos que no vayan a pedir aclaraciones, ¿vale? Pero es verdad que yo, por ejemplo, a día de hoy yo he tenido memoria eh, por lo del COVID este, más corta, no son tan extensas como en otras ocasiones y que el comité lo están evaluando positivamente para, para poder pues, llevar a cabo el proyecto y en el caso de la cesión, pues también estamos pendientes de, de que lo evalúen y que nos digan. Pero no depende tanto como, o sea, nosotros lo que hacemos es que si hay más extensas, pero por el tema de que el comité siempre quiere que esté todo bien detallado, ¿vale? O sea, que esté bien definido todo el tema de las muestras, de, de cómo se van a obtener más que nosotros en sí, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es aconsejaros. Eh, claro, ya te digo, yo a día de hoy he visto memorias cortas donde el, el comité de ética eh, lo ha dado positivamente, lo ha aprobado y no ha habido ningún problema. <coughs> Dependerá de, bueno, de, de un poco de la reunión de, de si ven que faltan algún dato importante. No obstante, en ese sentido, el comité, cuando ve que falta algo, lo suele decir, ¿vale? Entonces, pues, te, se va a preguntarte exactamente qué es la parte que, que no hay o que no, que no se encuentra en descrita. Vale, una vez que se envía la documentación, ¿cuánto tiempo tardamos en, en, en tener una respuesta de ese comité? A ver, por nuestra parte, eh, nosotros, en cuanto tenemos la documentación, intentamos tramitarla lo antes posible, ¿vale? Eh, los comités de ética me consta que están haciendo un esfuerzo porque, a ver, los comités de ética, de forma habitual, eh, siempre han evaluando, eh, han tenido evaluaciones mensuales, ¿vale? Eh, el comité de ética evalúa mensualmente, eh, los investigadores meten los proyectos hasta el día 15 del mes y eh, a final de mes tiene una reunión para evaluar todos esos proyectos que han entrado en esa convocatoria. Me, me consta, ¿vale?, por, por lo que hemos hablado con los comités por lo que he hablado con otros investigadores, que están evaluando prácticamente a diario, ¿vale? El tema del COVID eh, no están esperando, no están haciendo solamente una evaluación. O sea, eh, prácticamente se presenta y a los dos o tres días eh, tienen resoluciones. Eh, en el tema de las sesiones, pues nosotros estamos mandándolas también, conforme nos llega las estamos enviando para ver si se evalúan pronto. Entiendo que es lo mismo, que conforme se van mandando, pues van a ir evaluando relativamente rápido. ¿Y, y ¿vale? Pero pregunta, son tiempos que no marcamos nosotros, son tiempos que están marcados desde el comité y ya te digo, me, me, me consta que están haciendo un esfuerzo de evaluación mucho más, más periódica por el tema de, del COVID. Y luego la, la otra cuestión que me parece importante, que, que a ver, el problema es que nosotros, por ejemplo, yo pertenezco al CSIC, eh, cualquier proyecto pues tiene que pasar ese, eh, por, la, por el comité bioético del CSIC, tienes que hacer una solicitud y demás. En el caso de que haya utilización de muestras de biobanco, te piden, eh, la, o sea, te piden el documento acreditativo que, que ya has iniciado todos los trámites y que el biobanco accede a darte las muestras. Pero por otra parte, el biobanco te pide que tengas el, el, el informe favorable del comité de ética de CIESIC. No sé si me explico. O sea, son, o sea, cada uno pide que tenga la conformidad del otro, pero ninguno da pasarle delante sin tener la, la otra, entonces es, es un sinsentido totalmente, porque claro, al final el investigador está bloqueado totalmente. No. Eh, en relación a esto, a ver, el biobanco, mm, a ver, yo creo que no sé, o sea, el biobanco para poder pedir la cesión de las muestras, ¿vale?, sí necesita que haya un visto bueno ético de proyecto que como he dicho, independientemente de si se hace por biobanco o no, el investigador tiene que solicitarlo, ¿vale?, no es que podamos, no podamos continuar, es que si no está esa evaluación de proyecto, nosotros no podemos pedir la cesión. Que es lo que he dicho, que en ese momento, si no lo habéis solicitado, se puede solicitar eh, conjuntamente, o sea, se puede mandar al Comité Coordinador Andaluz y evaluaría tanto la cesión como el proyecto a la vez, ¿vale? Para facilitaros y para cortar tiempo. En el tema de que eh, no vosotros necesitáis como una confirmación de que el biobanco va a hacer la muestra, no hay ningún problema, en el sentido de que nosotros, en esos casos, lo que hacemos es que el formulario que vosotros nos, nos dais, es que no sé si se ve... Aquí mira. En el formulario, cuando vosotros nos hacéis eh, la solicitud de muestra, el biobanco eh, viene firmado por vosotros, ¿no? Como firma el solicitante. Y el biobanco da esa recepción y os reenvía este documento para que si vosotros tenéis que eh, entregarlo a cualquier eh, administración para acreditaros de que realmente os habéis puesto en contacto con nosotros y vamos a hacer la muestra, que por lo menos... Ese documento lo podáis lo podáis presentar, o sea, eh, vosotros podéis presentar este documento diciendo, sí, yo he ido al biobanco y el biobanco me está gestionando las muestras para poder dármelas. Es verdad que no se puede decir que se van a dar las muestras 100% hasta que no esté ese visto bueno de cesión, el cual necesita el visto bueno ético de del proyecto, pero mm, se puede continuar, o sea, realmente no se para el procedimiento ahí. Vale. Incluso eh, también hay muchas veces, hay muchas convocatorias, ya como aclaratorio en el que, que a partir de ahora se está viendo, no? antiguamente no se exigía, pero muchas convocatorias están exigiendo eh, para poder presentar la, el proyecto esa convocatoria que tengáis el visto menos ético de proyecto o por lo menos solicitado ¿vale? a, al PEIBA. Y, y se puede hacer también, o sea, vosotros podéis hacer una solicitud al, al comité de ética y os dan como un papel donde dice que ya habéis metido esa solicitud para poder continuar el proceso. Siempre hay un documento que se puede presentar para poder continuar. Nos pide la palabra Paloma Muñoz. Eh, si quiere intervenir, que es vocal del comité de ética. Sí, del comité de ética. Buenos días. Soy Paloma Muñoz. Sí, soy vocal del comité de ética. Trabajamos mano a mano con el biobanco. La verdad es que estamos muy en comunicación siempre y quería comentaros simplemente el hecho que la pregunta que ha hecho Ana sobre los plazos que tenemos dentro del comité de ética, eh, como ha dicho Sonia. Eh, los proyectos COVID no se están metiendo dentro de las reuniones mensuales, sino que tenemos que darle salida entre 24 y 48 horas. Por lo menos tener una contestación para el investigador eh, siempre que le falte cualquier papel para que eh, se agilice todo el proceso eh, burocrático, ¿no? Y lo que sí es fundamental es que eh, se están evaluando proyectos que están resumidos, cosas que no hacemos con otros proyectos, que necesitamos el proyecto completo, ...en el tema COVID para que vaya más rápida eh, la evaluación... ...pero es fundamental que vaya un apartado de la gestión de muestras biológicas... ...y de datos de los pacientes. En caso de que la gestión sea a través de Biobanco... ...lo único que se está solicitando es o bien el código de solicitud... ...que os dan desde el Biobanco... ...o hay gente que nos está presentando incluso el informe de viabilidad. Lo, lo cuelgan dentro de Peiba en el apartado de documentos... ...y con eso tenemos suficiente... Lo que sí es cierto, y quería comentarlo porque es el gran problema que estamos teniendo con los proyectos COVID, es que no se están presentando la idoneidad de las instalaciones. Es decir, para que estos proyectos pasen por el Comité de Ética, es imprescindible que presenten la conformidad de la institución en la cual se va a realizar ese proyecto. Sin ese papel no se está aprobando ningún proyecto COVID. Eh, hasta el momento la experiencia que estamos teniendo con los proyectos COVID es que está siendo, eh, la verdad, es que muy rápido y la única cosa que está paralizándolos un poco es el tema este de la idoneidad de las instalaciones. En cuanto a la cesión de las muestras, como dice Sonia, como ya va a través del cesa no tiene nada que ver con el Comité Provincial de, de Granada. Vale, entendemos que la idoneidad de las instalaciones se refiere a un P3 o equivalente. ¿A un qué? A un P3 o equivalente. Eh, no, vamos a ver hay muchos tipos de proyectos COVID hay algunos que son simplemente clínicos que no trabajan con muestras biológicas y en sí. la idoneidad de las instalaciones pues si se está haciendo en el hospital clínico en eh, sí. el hospital clínico ahora, si se está haciendo en una institución que tiene P3 y nos están dando el ok perfecto si no tienen P3 pero la institución está diciendo que sí que da el ok, nosotros damos el ok también se supone que alguna parte que necesite el P3 se estará realizando en otro sitio. En teoría necesitaríamos la idoneidad de las instalaciones de ese otro sitio, pero tampoco somos adivinos. Entonces nosotros nos no, no ceñimos a lo que viene en el proyecto de investigación. De acuerdo. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? Yo creo que Francisco Gamis tenía el micro abierto. No sé si por ti quería preguntar. No, no. Yo ah, no. Vale. Se, queda, se me ha quedado abierto. Perdón. Vale, perdón. Si hay alguna pregunta más para, para Sonia o nada más. Bueno, pues ya sabéis que tenéis el correo disponible, eh, lo hemos compartido por ahí, .sspa .es. si No sé si Sonia quiere dar algún otro correo en el que contactar directamente. Pues, eh, podría darles del área, pero un segundito que lo ponga, que... Se me ha pasado ponerlo en, el, en la puedes, presentación. Lo puede escribir en el chat y así. Eso eh, lo... ahora lo escribo en el chat, ¿vale? El del área de distribución que, que va directamente a, al área donde gestionamos las solicitudes. Genial. Pues muchísimas gracias, eh, Sonia ¿Vosotros? y a Paloma y al, y al resto de compañeros de Biobanco que, como siempre, estáis haciendo un trabajo enorme y, y muy necesario. Eh, Aquí estamos de... para lo que necesitéis. Vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a pasar a hacer <risa> un pequeño recorrido por algunos de los proyectos que en su momento presentamos hace ya casi dos meses y que obviamente han seguido avanzando, eh, bien solicitando financiación, bien consiguiendo colaboración, etc. Así que vamos a ir comentando algunos de los, de los proyectos y, y, qué, y qué, qué novedades nos pueden ofrecer. Si os parece, vamos a hacer intervenciones cortas, de unos cinco minutos, salvo que haya preguntas o alguna intervención cruzada. Y si os parece bien, vamos a empezar con JJ Merelo, que estaba por aquí. JJ, está por ahí? ¿O Pedro Carmona? Eh, sí, hola, buenos días. Soy hola, muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? buenas. Bueno, pues, eh, vosotros empezasteis eh, a colaborar a raíz de, de uno de los primeros seminarios, si no me equivoco. Contadnos un poco en qué estáis trabajando y cómo vais avanzando, quién estáis en el equipo, si habéis solicitado financiación, etcétera. Sí. Uh, a ver, comparto porque... Ahí. Bueno, buenos días a todos y no sé si JJ está, está por ahí, pero... Creo que sí que estaba por aquí. Sí, bueno, os cuento un poco lo que, lo, que estamos, eh, lo que hemos puesto en marcha y el proyecto que tenemos en marcha y un poco el, el, el contexto en el que hemos iniciado esta colaboración y este proyecto es básicamente pues, lo que estamos viendo en los últimos meses de crecimiento exponencial en cuanto a datos y en cuanto a publicaciones que se están, eh, están deportando las bases de datos sobre el virus y la enfermedad y un poco uh, una necesidad de conocer cuáles son los factores asociados a la propagación de la enfermedad y obtener buenos modelos uh, de predicción de los mismos. Esto básicamente porque necesitamos en imperioso una, una detección anticipada de focos de infección, una vez que, que, que hemos pasado este periodo de confinamiento, ver un poco cómo va evolucionando la patología, eh, que ayuda a la toma de decisiones y la generación de nuevo conocimiento. Hay ya muchos repositorios, de hecho, JJ uh, tiene uno eh, donde ha ido eh, haciendo análisis y dos de los de los más eh, de los que, de los que más repercusión han tenido son el de la Joh Hopkins y el de, de la Universidad de Oxford, o World World in Data. Y estos repositorios básicamente lo que dan es, son números sobre COVID, sobre muertes, casos que hay, eh, test que se están haciendo y demás. En, en este sentido, en cuanto a la detección de focos de infección, um, hay eh, una tendencia a, a todo lo que es la geolocalización y la estrategia que ha seguido eh, Corea. Pero este tipo de estrategias normalmente pues, se tienen que llevar ...desde de, de instituciones eh, de ministerios, tienen bastantes conflictos en cuanto, a, en cuanto a, a, a datos personales... ...y de forma paralela han surgido otro nuevo tipo de, de aplicaciones que se basan en encuestas voluntarias... ...y anonimizadas que se hacen eh, pues, eh, directamente con aplicaciones de móvil o directamente con eh, formularios que se dejan online. Han salido dos propuestas... Esto lo inició un grupo en Israel que, que está dirigido por Eran Segal y en base a encuestas de sintomatología podían detectar de forma anticipada focos de infección en base a la geolocalización. Básicamente daban la dirección eh, cada uno que rellenaba las encuestas. Y recientemente en Science ha publicado otro sobre el Reino Unido. En cuanto a factores también ambientales, pues han empezado a, seguir, a, a salir trabajos sobre sobre cómo la temperatura, la humedad puede afectar a, a la propagación de la enfermedad, sobre todo para ver la estacionalidad. Entonces, viendo este contexto en el que estaba, eh, se estaban moviendo un poco en cuanto a análisis de datos y modelos predictivos, todo lo de COVID, eh, nos planteamos hacer un desarrollo de una plataforma que la llamamos TATAC, eh, Data Against COVID. Y en esta plataforma lo que queremos es... Hemos empezado a integrar toda la información disponible sobre COVID, pero no solo la información sobre COVID, sino también información de factores medioambientales, contaminantes, temperatura, humedad, lo que se ha visto un poco que está asociado a la patología. Con, dos, con, varios, con, varios, propósitos, con varios propósitos. Esto es, Hemos recopilado datos de, de, de COVID-19, estamos recopilando toda la información que sale disponible sobre, sobre la patología, datos de humedad y temperatura, estamos agregando esta información por provincias, por eh, comunidades. También eh, tenemos puesto en marcha, vamos a poner en marcha la, una encuesta de sintomatología y una serie de eh, análisis de, de redes sociales, básicamente de Twitter, de forma automática y uh, todo esto, la idea es integrarlo uh, de forma temporal y de forma espacial, de forma geográfica. Uh, os puedo enseñar un prototipo en cuanto a esto. La, la, la idea de esto básicamente es pro, eh, proponer o desarrollar una aplicación que permita a los investigadores hacer este tipo de análisis que centre los datos de, de la patología y, y de todos estos factores ambientales y en esta aplicación pues contendrá una serie de módulos de, de análisis que permitirá a buscar correlaciones, buscar patrones y tener mejores datos para, para modelos. Eh, esto, eh, ¿Quién estamos metidos en esto? Pues estaba JJ, eh, yo mismo y la gente de, de la unidad de informática de, de Genio, Juan de, Dios, Marina, Juan de Dios Luna de Estadística, Marina La Casaña de la Escuela de Salud Pública, que está colaborando con el tema de contaminantes y, y factores ambientales. Y el proyecto también se inició con, con el apoyo de José Antonio Lorente y Juan Juanjo, que está por aquí. Um, para que os hagáis una idea mejor, eh, esto es es una plata es todavía un prototipo que lo tenemos en, en, en desarrollo y básicamente lo que tenemos es la geolocalización de toda la información de casos y de variable, variables ambientales centrada en, en, en España. ...y concretamente a más resolución en Andalucía... ...hemos llegado a resolución de municipios... ...y uh, aquí lo que tenemos son varias métricas... ...sobre la, la, los casos de COVID... ...donde podemos ver por ejemplo en Andalucía... ...cuáles son... Eh, ¿no? ...en Andalucía cuáles son... Eh, ...las distintas eh, casos, muertes... ...pero tenemos también precalculados pues, los, los casos diarios... Eh, también variables ambientales de temperatura eh, que podemos hacer correlaciones. Eh, si queremos ver algún tipo de correlación con eh, una variable ambiental, por ejemplo, a ver, para que os hagáis una idea de, de lo que estamos... Estos serían los casos de Andalucía. Podemos llegar a, a una resolución de provincia. Y eh, en, en, en Andalucía estamos llegando también a una resolución de eh, municipio. Estamos llegando a este, a este tipo de, de información. Luego, este tipo de aplicación, la idea también es eh, lo que os comento, desarrollar no solo, eh, meternos solo datos de la enfermedad, sino meterle eh, variables que puedan afectar a la, al desarrollo de la patología y calcular correlaciones, tendencias, y, en definitiva, mejorar eh, modelos predictivos y poder detectar focos tempranos de la, de la infección y cuáles son los factores que influyen en el, en el desarrollo de la misma. Eh, esto es lo que estamos en marcha. Eh, hemos pedido financiación, hemos pedido financiación a, a proyectos de la Junta. Llegamos tarde para los de, los de Carlos III, pero estamos esperando la, la segunda convocatoria. Parece que ya está abierta también, así que lo lo echaremos y básicamente necesitamos pues, para, para eh, hacer un buen curado de los datos y una buena agregación de los mismos. Esto es un poco lo que estamos en, desarrollando, lo que estamos eh, aportando nuestra experiencia en cuanto a análisis e integración de datos, que la, la llevamos desarrollando sobre todo en el ámbito de la genómica, pero uh, también en este tipo de podemos aportar bastante desde, desde luego es, es muy interesante y sobre todo la, el, el poder hacerlo de esta forma tan visual que facilita para que no maneja los modelos etcétera facilita mucho la visualización de datos y el poder buscar como, como vosotros decís que correlacionando datos de clima etcétera se puedan ver correlaciones que de todas formas serían un poco más más complicadas el eh, Lourdes estaba por aquí haciendo una pregunta eh, ¿podríais identificar positivo y negativo lo que se los que necesitan respirador, por ejemplo, los que necesitan UCI, correlacionándolos con... Eh, eh, no sé, Lourdes, si ¿sí quieres activar el micro y hacer la pregunta directamente. Sí, básicamente era eso, ¿no? Si, si, eh, si cruzáramos estos datos con, por ejemplo, informes eh, informe médicos electrónicos de los hospitales, si podríamos identificar, pues eso si el desenlace va a ser positivo o negativo. O sea, pregunta... porque hay muchísima información y el tema es cómo integrar esa información, ¿no? Porque yo sé que, por ejemplo, en el Barcelona Supercomputing Center lo están haciendo con el 12 de octubre y con el clinic. y entonces por pensar a lo mejor en esa posibilidad. Sí, eh, sí, sí, eso sería, sería estupendo. Lo que pasa es que la aplicación está basada en datos abiertos. Lo que estamos haciendo nosotros es recopilar información que está disponible, está dispersa en bases de datos, lo que estamos haciendo es recopilarla y agregarla. El problema eh, con los informes clínicos es que esa información no la puede hacer pública. Entonces, como proyecto interno, sí se podría hacer, de hecho lo que podríamos hacer sería volcar la información que nosotros estamos recogiendo e integrarla con historiales clínicos para hacer un análisis de cuáles son los factores o lo que dices de, de evolución y demás. Lo que pasa es que a la inversa no lo podemos hacer. Esos historiales clínicos nosotros no podemos... Eh, moverlo y, y ponerlo en este tipo de, de aplicación, pero es súper, súper interesante, sí, sí. Vale, no claro, esto hay que tener un tema ético muy complejo que tendría que hacerse adecuadamente. Sí. Vale, muchas gracias. Juanjo ha levantado la mano. Sí. Mmm, fantástico, pero, eh, Una cosa, de las aplicaciones estas que han empezado a comentar, bueno, llevan un tiempo de las APIs de Google y Apple, con el, el tracking por Bluetooth, en el cual, bueno, ayer salió ya una información que parece que el gobierno va, va a usar ese tipo de, de sistema. Um, ¿Eso se puede integrar de alguna forma a, et, a este tipo de, um, bueno, de plataforma Porque por lo que el, entendí yo ayer, lo que van a hacer es que va a ser todo anonimizado y simplemente... Si está en contacto más de cinco minutos con alguien que haya sido positivo, te llegará una notificación y hay un algoritmo por ahí que parece que funciona bastante, bastante bien, con lo cual no nunca sabe quién es quién, sino un dispositivo que ha mandado una señal que a posteriori se sabe que ese dispositivo ha sido positivo. Entonces, ¿cómo, cómo ves ese modelo que parece que va a ser el que la mayoría de los ...Estados van a seguir, o por lo menos el Reino Unido también anuncia que va, va a usar esa aplicación y España también a la hora del de, sistema, bueno, el data que, que estamos viendo ahora mismo. Sí, sí, esa, esa aplicación es, es otra estrategia, la de instalarte una aplicación y que te diga si en tu red de contactos o en cercanía has tenido, si das positivo, poder avisar a los contactos y demás. Es integrable en cuanto a que lo que hemos desarrollado es una plataforma que eh, lo que queremos es dar información, mapear los datos con información temporal, es decir, hacer ese seguimiento en el tiempo y también la capa de información de geolocalización. Google seguro que lo va a implementar también la parte de, de geolocalización y lo que sería integrable, lo que no sé, si esos datos se harán público en algún sitio. Si, si ese, es... lo visto, el, el nudo de la cuestión. ¿Quién va a tener esos datos? Es, sí, Porque, ese claro, tipo... Grupo, sí. Sí. Yo creo que ese tipo, de, ese tipo de, de, de aplicaciones donde los datos son bastante susceptibles, es complicado plantear una, una propuesta desde de un grupo de investigación, desde un consorcio de investigación o desde incluso una empresa. Telefónica tiene también ese tipo de aplicaciones y, y el tema de protección de datos es, es, es tremendo. Entonces yo creo que ese tipo de, de información seguramente o es gestionada a través del ministerio o, o, o complicado. Digo el volcado de datos. Otra cosa es que tú te instales una aplicación en el móvil y a nivel personal pues tenga información de contactos y demás o... O tú des una notificación de que has tenido un diagnóstico y eso avise a, a tu red de contactos. Eso yo creo que es distinto, pero el, el, el que esos datos se hagan públicos, lo veo, lo veo complicado. Pero si se hacen públicos, eh, sí, sí lo podríamos integrar y aquí lo que se podría, el beneficio que podríamos ofrecer con esta plataforma es la geolocalización de toda esa fuente sí. de información. Fantástico. Muchas gracias Juanjo, Pedro. Eh, si os parece, eh, entiendo que, que esto... J, da... JJ, no sé si está, si quiere añadir algo. Sí, estaba eh... correcto, sí. Entiendo que esos datos los tenéis abiertos y si en algún momento os pediremos que nos paséis un enlace para compartirlo, para que la gente pueda bichear un poco, porque la verdad es que son, son muy interesantes y muy potentes. No sé si JJ quiere añadir algo, si no pasamos al siguiente. Pues No. <risa> Muchas gracias, Pedro. Nada, dejo de... Vale, vamos a pasar ahora al proyecto que está eh, desarrollando Francisco Herrera. Él, en un principio, no, nos habló de aplicar inteligencia artificial a las placas de tórax eh, e inició una colaboración con el hospital, con el San Cecilio, con el que han hecho bastantes pasos y, y han avanzado bastante. Francisco, muy buenas. Eh, JJ, no te funciona el micro, ¿querías hablar? No te hemos no tenemos escuchado. Y Francisco Herrera está por aquí. ¿Hola, Paco? Vale, parece que Francisco Herrera no está escuchando. Bueno, pues pasamos al siguiente proyecto, eso si os parece. Eh, hablamos ahora con Paco Gamiz, eh, que han empezado un proyecto también colaborativo con el grupo de Antonio Osuna, con Santoyo y con, con otros más. Eh, muy buenas. Eh, Paco. Buenos días, buenos días. A ver, ¿Me escucháis? Perfectamente. Bien, bueno, eh, simplemente, aquí. Eh, esto, eh, bueno, primero agradeceros la, la iniciativa que tuviste, que gracias a ella, pues bueno, hemos empezado a trabajar en un, en un proyecto. Yo cuando, la primera iniciativa, cuando, me, cuando presentasteis, la, o dijiste y hablasteis de la oportunidad, yo... O, oferté un, un trabajo, un proyecto en el que veníamos uh, trabajando con, en un proyecto del de, de CADOS III para identificación de, de, de precoz del cáncer eh, basado en, en, en, en dispositivos en sensores de, de gafeno. Entonces, bueno, yo lo que dije en aquella reunión es que eh, igual que estamos pegando sondas para detectar eh, cadenas de, de Biomarcadores de cáncer, pues si, si teníamos algún grupo que nos pegase o bien anticuerpos o bien antígenos, podíamos identificar COVID. ¿no? Entonces, a partir de ahí, surgió el grupo de Antonio Osuna, que estaba precisamente tenían experiencia y habían trabajado en el co 1 y, el, el, bueno, y, y pensaban trabajar en, en este en este cordón ¿no? y a partir de ahí, junto también con el grupo de química orgánica de, de Paco Santoyo y, y Jair López Jaramillo, bueno, bueno, eh, hablamos, pusimos en contacto y al final eh, diseñamos un, un trabajo, un proyecto que trataría sobre eh, un sistema electrónico portátil, de detección rápida y cuantitativa de anticuerpos tanto en saliva como en plasma para el diagnóstico precoz y seguimiento del COVID-19 mediante un biosensor de, de grafeno. La idea era desarrollar... Un, voy a compartir mi pantalla, voy a enseñar un poco esto aquí. La idea es desarrollar un dispositivo, que sería algo así, esto en esquema, que sería algo así como esto, en el que nosotros vamos a colocar aquí una matriz de sensores, que sería simplemente un pequeño chip reutilizable, en el que aquí tenéis, lo eh, estoy marcando, eh, esto serían los, los, las láminas de grafeno, en el que tenemos una serie de contactos eh, metálicos que contactan al dispositivo de grafeno, y aquí tenemos un chip microfluídico por el que vamos a introducir las muestras, muestras que pueden ser, como digo, bien plasma, bien saliva. Esta, estos chips de grafeno van a estar, eh, como veis aquí, eh, van a estar funcionalizados, o sea, el chip de grafeno básicamente, eh, el esquema es este, yo tengo una plataforma que puede ser, puede ser silicio, que sería esto de aquí, uh, luego tengo la lámina de grafeno puesta aquí encima y esos contactos metálicos. Uh, este es chip microfluídico me crea una cavidad donde nosotros colocamos la muestra y simplemente lo que se trata es de hacer una medida de tipo electrónico. ¿eh? Esto se mete en un dispositivo, eh, el, el chip sería uh, uh, de un solo uso, porque bueno, se puede trabajar y podríamos, eh, desecharle podríamos trabajar y podríamos ir a, a, a hacerlo reutilizable, ¿por porque la tecnología daría para eso, pero en principio por los costes no merece la pena, esto es muy barato hacer este tipo de dispositivos. Y luego habría que, habría que tener una especie de dispositivo uh, uh, electrónico, que sería un equipo de medida, también basado en, en microprocesadores para que, o microcontroladores eh, que podemos programar y que, y que hoy en día en el mercado tienen un precio que, que es puramente significativo, o sea, el, el testimonial, son, eh, estos chips están costando alrededor de 4 o 5 euros eh, eh, por chip, y programarlo es una cosa así, que será un dispositivo, la idea es que fuese un dispositivo, como digo, portátil, que fuese de fácil, de fácil, de fácil manejo, basado, eh, como digo, en el sistema microfluídico y el transistor de, de, de grafeno, y que nos permite hacer una cosa muy importante, que es cuantificar eh, no, no solamente eh, trata de detectar si, si hay o no hay eh, presencia del virus, si hay anticuerpos, que, sino, sino que vamos a poder eh, cuantificar cuánto anticuerpos hay y nos va a permitir, por lo tanto, eh, eh, estudiar, evaluar el estado y la evolución de la, infec la infección en tres, eh, en tres eh, etapas diferentes, tanto el presintomático eh, o asintomático, en el, en el periodo de, de sintomático y en, en el periodo de una vez de curación, es decir, porque vamos a intentar uh, detectar tanto uh, la IgA secretora en, en la fase sintoma, asintomática, la, la, la, la, IGE, la IgM y la, y la IgG. ¿Qué ventajas tiene el dispositivo? vamos bueno, como sabéis hoy en día, tenemos o bien las PCR respondidas o bien los, los, los, los kits rápidos estos, ¿no? Eh, lo que nosotros pretendemos es básicamente eh, cerrar el, el gap que hay entre estos dos eh, métodos diagnósticos y llegar a un dispositivo que sea tan rápido como, el, como los kits rápidos, pero que sea preciso como es como la, la, la PCR y que no necesite, a, a diferencia de la PCR, pues, el personal especializado, ¿no? Entonces, la, la idea sería tener un dispositivo que tenga una respuesta rápida en pocos segundos, desde que tú colocas la muestra, tienes la medida. O sea, el dispositivo, como veis aquí, nosotros colocamos el, la matriz de sensor en este lado y rápidamente hacemos, damos un botoncito y aquí nos aparecen las concentraciones de, de, de, de, la, de, la, de los anticuerpos que tengamos. ¿no? Eh, va a ser un dispositivo con alta sensibilidad gracias a los sensores de grafeno, que nos va a cuantificar simultáneamente diferentes, diferentes tipos de, de, de anticuerpos. En saliva detectaremos la IGA, en plasma detectaremos las otras dos. Va a ser un coste muy reducido, por lo tanto va a ser competitivo con las soluciones actuales. Eh, la operación es totalmente autónoma, esto se puede llevar eh, especie de glucómetro, lo puedes llevar en, en el bolsillo, porque esto es muy pequeño, lo puedes llevar en el bolsillo, lo puedes poner en la puerta del colegio, lo puedes, lo puedes llevar a una residencia de ancianos, lo puedes llevar a cualquier tipo de... Eh, como digo, la operación es autónoma, no necesitas personal especializado, simplemente poner la muestra en, en contacto. Eh, y y, y la, la ventaja de esto es que, dependiendo de cómo funcionalicemos los, los biosensores, nos va a servir ahora para el COVID o nos puede servir para cualquier tipo de enfermedad posterior. Es decir, es totalmente general. La, la funcionalización, la idea es que se haga también a través de los propios canales microfluídicos, de tal manera que, que aquí eh, o sea, nosotros lo que desarrollamos es el chip con su canal microfluídico virgen, sin ningún tipo de funcionalización, por lo tanto, es general, lo podemos aplicar para cualquier tipo cualquier tipo de enfermedad, ahí podemos colocar eh, enzimas, podemos colocar eh, eh, sondas de, de, de, de ADN, podemos colocar eh, antígenos, podemos colocar anticuerpos si lo que queremos detectar es eh, directamente eh, eh, el virus, es decir, como, como veis, bastante general, y, y luego el tipo de medida es también eh, bastante general. ¿no? Entonces, eso es un poco lo que, lo que hemos propuesto. Eh, hemos propuesto varios, ya hemos presentado varias, varias, varios proyectos, tanto a, a a la Junta de Andalucía y, y alguna otra. Hemos tenido contacto ya con diferentes empresas que están interesadas en desarrollar esto una vez que, que, que se ponga en marcha, que tengamos un prototipo. Nosotros te, teníamos ya un prototipo de, en, el, en, en el laboratorio, menos evolucionado que este. Habíamos trabajado con HPV y, y bueno, la idea es eso. ahora Intentar plasmarlo llevarlo a llevarlo al a COVID en el menor tiempo posible. Eh, Hablando de nosotros, en el grupo de, de, de Antonio con, con a Javier y, y nuestro grupo, podemos, eh, en principio esto no nos pilla muy lejos, como digo, de las cosas que ya estábamos haciendo. Independientemente de que tengamos financiación o no, eh, vamos a seguir trabajando en, en, en este proyecto. Y, y, y bueno, cualquier cosa eh, que se os ocurra que pueda ser interesante, eh, por supuesto, soporte a nivel de, de, de, de muestra soporte a nivel de, pues, de ideas que podéis tener, que podamos mejorar esto. Nuestra idea es que cuando tengamos varios prototipos, que ahora intentaremos desarrollar varios prototipos, la idea nuestra es eh, intentar distribuirla por diferentes centros, diferentes potenciales usuarios, para que nos vayan dando feedback de lo que estamos haciendo, ¿no? y en principio eso es un poco lo que lo que habíamos hecho. Pues muchas gracias, Paco. Yo creo que lo ha resumido muy bien, sobre todo con la parte de tener la sensibilidad de una PCR, pero la rapidez y, y, la, y, y la falta de, o sea, la no necesidad de, la, de un laboratorio, de un personal especializado para poder hacerlo y poder hacerlo rápido. O sea que, enhorabuena por esa idea. El, el coste, ¿no? el coste eh, esto es un coste muy barato. Tengan en cuenta que, que, que si lo hacemos sobre silicio, una de silicio, no, eso hay de 200 milímetros, hay en, 50, en 50 euros, eh, los químicos los, los fluídicos son, eh, eh, son muy, muy simples. En este caso, son muy simples. ¿no? No, los lo podemos, lo podemos hacer hasta. Eh, es decir, que, que pues no entra en, en mucho más detalle el coste de, de, cada, de cada chip de esto que sería lo que tendríamos que, que, que desechar estaría en torno a, a un euro de dos un euros, una cosa así, así que Estupendo. el equipo de medida, como digo, es barato y además es, es eh, general y el equipo de medida se puede utilizar ahora para COVID, para este COVID, para los COVID que vengan en el futuro o si queremos detectar, eh, estudiar, por ejemplo, enfermedades cardíacas, pues podemos funcionalizar con dímero d estudiar dímero d podemos estudiar es, eh, el cáncer, podemos estudiar CID eh, y luego, digo, muy, muy, muy, muy, muy general. Un par de cosas, yo creo que eh, este grupo interdisciplinar que habéis montado eh, sería muy interesante mantenerlo en el tiempo, sobre todo preveyendo que puedan surgir otras urgencias de este tipo para poder sí. estar preparados. Yo creo que sería muy interesante mantener estas plataformas y estas colaboraciones. Y por otra parte, acaban de salir también ayudas del Horizonte 2020, nos recuerda Lourdes, sí. que yo creo que o es sea, interesante echarle un vistazo. Lo sabemos, estamos, estamos, estamos en ellos también. O sea, me... O sea, yo, nosotros ya tenemos experiencia en, en, en proyectos europeos aquí lo que necesitamos son eh, básicamente eh, tres, tres, como sabes proyectos el proyecto europeo necesitamos tres partners de tres países de la Unión y lo que, lo que precisamente lo que necesitamos es identificar eh, cuáles podrían ser esos tres partners potenciales para, para, para esto ¿no? pero en principio sí, sí, no, sí, sí estamos, estamos en ello también Muy bien, pues muchas gracias Francisco nosotros eh... Y en, enhorabuena y, y nada, que, sal, que salgan bien todos los ensayos que quedan por hacer, que, que seguramente que no son pocos. Muy bien, gracias. Voy a dar la palabra a Juanjo, Juanjo de, de Destina Genomic, También sí. presentó una idea de proyecto y, y me decía que estaba habéis pasado la primera fase de, de una, donde, una parte de financiación, cuéntanos un poco... Recuérdanos un poquito en qué consistía el proyecto y en qué momento estáis. Vale. El, gracias, Oscar, por la invitación. Sí, desde el último meeting que tuvimos, eh, a, la compañía ha estado trabajando mucho en desarrollar o buscar la financiación para, para desarrollar un, un kit de diagnóstico de detección molecular del ARN eh, viral, de forma directa, sin ningún tipo de amplificación y sin necesidad de hacer una um, extracción del de, de barrio nasofaringeo o de la saliva. Um, todo ese proceso, evidentemente, para poder llevarlo al mercado de forma rápida, tenemos que tener um, tenemos que tener plataformas que estén implementadas en el, en el mercado. Nosotros estamos trabajando con Luminex, que es una multinacional um, américo-canadiense, que tiene actualmente 16.000 plataformas en, tanto en IBD como en uh, Research Use Only. Y uh, basado en eso pudimos hacer la estimación de los números uh, y presentar una convocatoria que es del European Innovation Center, o Council, perdón, que se llama el Accelerator Pilot. <coughs> esos, esos proyectos que sacaron para el COVID-19 Intentan poner tecnologías que tengan un TRL 6-7 hasta el, la validación clínica y su uh, implementación uh, como para, para el diagnóstico del COVID. Uh, presentamos el proyecto justo después del meetup primero y fuimos invitados a la segunda fase, la entrevista que tuvimos el, el martes, hace un par de días, y estamos esperando a ver la... A, bueno, la resolución final que llegará en los próximos días. Ahora mismo ya en la fase final hemos pasado de un 0,8% de empresas de proyectos <coughs> fueron invitados a la fase final y ahora estamos en el 50-60% de posibilidades. Por lo tanto, antes pasábamos de uno entre 100 y ahora pasamos uno entre 2. Por lo tanto, ahí tenemos una, una, una posibilidad. Si os presento un poquito lo que era lo que era la idea. Uh, la idea, si estáis viendo mi pantalla, prácticamente nuestra tecnología es capaz de, de detectar, contar moléculas de RNA sin necesidad de amplificar um, a través de una química que, que fue desarrollada bueno, inicialmente por mí mismo en, en Edimburgo y que ahora eh, la explota esa licencia destina. Uh, lo que conseguimos es hacer una cuantificación directa de los RNA en general. Tenemos un A6 para microRNA circulantes y lo que como todos hemos hecho, hemos tenido que reinventar un poco para el COVID y desarrollar este a para detectar el el, el RNA viral. La ventaja que nosotros tenemos es que al usar la tecnología de Luminex podemos llegar al mercado muy rápidamente. La proposición que hemos, que hemos hecho Uh, bueno, que, que defendimos hace un par de días en el EIC uh, panel uh, es, como digo, la implementación de los 16.000 uh, 16 máquinas. En base a eso hemos hecho nuestro business model uh, y nuestro business model uh, consiste en tener un, una SEI Kit que va a ir a, a 20 euros por test y esto también tiene en cuenta toda la parte de los distribuidores, los márgenes de los distribuidores, que en principio usaríamos inicialmente distribuidores nacionales eh, para la primera fase de, de la venta, que sería en España, a través del grupo vitro que es uno de nuestros accionistas, seguramente, y posteriormente intentar usar algún distribuidor global tipo Roche o tipo uh, Merck, con los cuales también tenemos un acuerdo de, uh, con ellos. Por tanto, la parte, como digo, más la parte, la clave de este proyecto, para el, cual, para el cual tiene un valor de un millón y medio de euros, es una parte muy importante, va a ir tanto a la IBD Manufacturing Companies, que hemos identificado una para que no haga el, el, el, el, el, la manufacturación del kit IVD, como toda la parte de la regulación clínica, y para eso hemos... Uh, y contra, uh, subcontrataremos a, a una CRO en Europa y una CRO in, in, in el, en los Estados Unidos, con lo cual ellos no harían toda la parte de la validación clínica en multisite y la idea sería que en un año podemos tener uh, los, datos, los datos clínicos para poder hacer, en principio, antes del 2022, se puede hacer una cell declaration para conseguir el CIBD marking en Europa y también... Uh, conseguir todos los datos necesarios para hacer una FDA approval. Uh, por lo tanto, si concedieran ese proyecto, pues dedicaríamos un millón y medio de euros para uh, hacer tanto la parte de validación clínica como la parte del manufacturing uh, con IBD Quality, porque Destina no tiene la capacidad interna para hacer el IBD Manufacturing. Uh, y, y, bueno, y luego también la parte regulatoria, que ya digo que en Europa sería en, en, en, al principio antes del 2022, lo puede hacer mayo del 2022, que han extendido un año la, la fecha límite, um, podemos conseguir la, el marcado CIBD Marking. Y como digo, la ventaja nuestra es que las plataformas de Luminex ya están en hospitales y en, en, en sitios de en laboratorio de investigación, sobre todo uh, todas las industrias farmacéuticas, tienen varias Luminex platform uh, Y ahí sería nuestra ventaja, nuestro business plan, tiene dos líneas de, de, de negocio, una para el, el research use only market, fundamentalmente para todas las compañías que están haciendo desarrollo de, de, tanto de vacunas como de fármacos contra la COVID-19, como evidentemente el, a nivel de in vitro diagnóstico en, en hospitales y también el proyecto contiene una parte de una consultora que nos permitiría, um, dijéramos, el el pago por los servicios de salud, que sabemos que en cada país, en cada región es distinto. Entonces, todo el proyecto encaja todas las piezas para poder ver el, el, el aceite desarrollado por destina en uso clínico y en uso de laboratorios de investigación uh, para finales del 2021. Muchas gracias, Juanjo. Eh, había una parte que te comentaba que el otro día vi que habías puesto por Twitter. Había hecho unos cuantos cálculos con el tema de la prevalencia, etcétera en, en Granada. No sé si junto con los datos de, que habéis podido recabar de Pedro y tal. Eh, eh. Bueno, sí, el, sí. En ese sentido lo que hice, bueno, una cosa muy básica, es con la prevalencia que dieron en el Instituto Carlos III, que bueno que tiene un rango bastante... Pedro y JJ saben mucho más que yo de números, pero bueno lo único que hice fue transportar a la, a la población andaluza a esos porcentajes que daban para cada provincia y en base a eso um, también calcular uh, el índice de fatalidad. Porque si sabemos, se supo, puede imaginar si es un 2,2% en Granada, pues basado en su población de, de la provincia, pues puedes calcular el porcentaje del de, índice de fatalidad. Teniendo en cuenta que todavía un texto preliminar que nos... Bueno, que, han, que han presentado solamente los datos del test rápido, que sabemos que tiene una sensibilidad y una especificidad no muy buena. Por lo tanto, si asumimos ese, esos porcentajes en todas las provincias andaluzas, pues se eh, podía ver que el índice de fatalidad uh, en Granada era un 1,25, mientras que en Málaga era un 0,4, me parece, incluso menor. Había una gran disparidad entre el índice de fatalidad uh, en Granada y en, en el resto de Andalucía en general. Vuelvo a repetir, usando el, los datos de prevalencia que el Carlos III publicó para cada provincia andaluza. Mm -hmm. um, ahí, pues claro, ¿por qué es eso? Luego vi también que se ve, eh, podemos calcular cuántos son el índice de, mm, de incidencia en las en la, en la residencias de cada provincia y Granada no, y Córdoba por ejemplo tienen el mismo número de fatalidades en sus residencias por, por plazas de residenciales y no había una explicación porque podías pensar que Granada bueno, que ha sido mayormente atacado en, en residencias, que a lo mejor en Málaga o en Córdoba no, pero no había una, no había una diferencia muy importante en ese sentido, por lo tanto mi conclusión puede ser que a lo mejor aquí, porque en Donada se hicieron 1007 tests, entonces a lo mejor la muestra del Carlos III o había un lote de kit que salió peor o había algún problema. Porque si te va a una incidencia del 5% en Donada, entonces el índice de, fatalidad, de mortalidad por, por persona infectada bajaría a los niveles prácticamente del resto de Andalucía. Pero si te va a un 2,2, que son niveles muy parecidos a otras provincias de menos tránsito, como pueden ser a lo mejor las del Huelva, o que a lo mejor hay ahí pensar que había menos movimiento de gente, pero Granada tener una incidencia tan baja me resultó, me resultó sorprendente, y si calculamos todo eso basado en esa incidencia, daría una, una mortalidad muy, muy alta en Granada, comparando por ejemplo con Málaga, o comparando con con provincias que teniendo el mismo sistema de salud, teniendo los mismos criterios para hacer todo, me sorprende muchísimo. Entonces, bueno, eso es lo que hice el otro día, simplemente transferir la prevalencia del ministerio a, a la población de cada provincia andaluza. Bueno, Luis, eso yo creo que, que quedan por hacer estudios mucho más sistemáticos, con, con mucho más número de test, porque desde luego algo falla no, no. Esa, esas desviaciones son raras sí, yo creo que, que el, el Carlos III bueno, en, ese, en ese proyecto han, conseguido, han cogido también el, la sangre de cada participante entonces yo creo que a lo mejor por la necesidad de poner el estudio fuera cuanto antes a lo mejor han corrido demasiado porque el, los Elisa en, en, en plato en placa de 96 son más sensibles que los test rápidos y, y, y siendo más sensible, el otro día Federico García, del, del Clínico de Llanada, del Servicio de Microbiología, publicaba en Twitter que, aún siendo más sensible, todavía la sensibilidad, comparado con los positivos de PCR, que también sabemos que los positivos de PCR no, también tienen una sensibilidad muy baja, seguramente por, por la colección de muestras, son muy bajos. Entonces, claro, ante ese tipo de test actual creo que pueden ser las horquillas pueden ser muy amplias a lo mejor nada pues, por lo que fuera cogió la parte más baja y a lo mejor hay una prevalencia del 5 o 6% que se esperaría de una, de una provincia y una ciudad en particular que tuvo turismo extranjero hasta el día 15 de marzo quiero decir que, que no hubo un, ha tenido mucho, mucho movimiento de gente y no esperaría Esperarías que fuera algo más parecido a Málaga que algo más parecido a Huelva, por ejemplo. Vale. vale, Muchísimas gracias, Juanjo. Eh, vamos a pasar ahora a otro proyecto. Os recuerdo que si tenéis alguna pregunta la podéis ir haciendo por el chat y nos vais diciendo, ¿vale? Eh, vamos a pasar a, a otro proyecto y es el de Elena Gómez. Ella trabaja en el lópez Neira y trabaja normalmente con malaria, pero le interesaba estudiar la, la coexistencia de malaria y COVID en, en los pacientes. Eh, Elena Gómez. Muy buenas. Hola, buenos días. Eh, bueno, buenos días a todos y buenos días, Oscar, y muchas gracias por, por darnos eh, pues, sitio y, y lugar para hablar un poco de nuestro proyecto. Os voy a compartir pantalla para... A ver, espera. Vale, entonces, este proyecto lo, lo enviamos eh, al CESIC, a la, a la convocatoria de, de expresiones de interés del CSIC dentro de la plataforma de salud global y pues hace un par de semanas nos lo han financiado y entonces pues hemos empezado ya un poco a organizar todo, nos han dado 150 y pico mil para, para un año y bueno, la idea de este proyecto era eh, que, que como sabéis pues eh, la, el, todo el mundo estamos hablando de una pandemia, entonces todo el mundo está en riesgo de de sufrir esta, esta enfermedad y eh, se da la circunstancia que cerca de la mitad de la población mundial también está en riesgo de otra enfermedad que es la malaria, eh, principalmente en África, donde en algunos países pues, la, la incidencia o el riesgo de sufrir malaria puede estar del 100%. Toda, la, toda persona se infecta por malaria en algún momento del año. Entonces, en este escenario global, de salud global, eh, es muy probable que haya personas que vayan a sufrir o que vayan a estar infectadas de manera simultánea con, las dos, eh, con los dos patógenos. Otra cosa importante es que si bien eh, una de las cosas que se está barajando es la importancia de tener unos sistemas de salud fuertes y bien dotados para combatir eh, la pandemia, imaginaros eh, cuál es eh, la situación a la que se enfrentan países en África que están muy lejos, de tener eh, pues esas infraestructuras sanitarias. Para ponernos un ejemplo, hay algunos países en los que el número de UCIS asciende a 1. Entonces, bueno, pues es un, eh, es un posible drama que en este, en este proyecto eh, pretendemos abordar. La, los antecedentes con los, que, con los que partimos es que eh, sabemos a día de hoy que el SARS-CoV-2 además de utilizar el receptor AC2 para entrar en las células, del que se habla mucho, también utiliza otro receptor que es el CD147, que es el mismo que utiliza Plasmodium falciparum, el, el parásito que causa la malaria, para entrar en los glóbulos rojos. Entonces, lo que nosotros proponemos es que eh, los glóbulos rojos pueden, servir, eh, pueden ser un, un potencial nicho para, para la multiplicación, para, para la infección y, la, y un reservorio posible del virus en nuestro organismo y a día de hoy pues, no existen eh, estudios claros que eh, evalúen esta posibilidad. En, eh, en el modelo del coronavirus de ratón existen eh, evidencias que muestran pues, la, la multiplicación del virus en células eh, eh, sin núcleo, como es el caso de los glóbulos rojos. Entonces ese es el, esa es la hipótesis de partida que tenemos. Y lo que, lo que pretendemos, eh, además se ha visto también en otros, en, otros, uh, en otros modelos de coinfección de malaria con el HIV, por ejemplo, pues que existen eh, interacciones cruzadas entre, entre patógenos a nivel del sistema inmune. Entonces, eh, nosotros lo que queremos establecer es un, es un modelo nuevo de, de coinfección en el que eh, co-cultivemos al mismo tiempo plasmodium y SARS-CoV-2 y también de monocultivo para ver cuál es, cómo los sistemas de transcripción, de regulación génica y de traducción de proteínas se ven alterados en un posible escenario de tu infección con los dos patógenos. En este modelo de cocultivo, además queremos probar la eficacia de antipalúdicos frente a los dos patógenos cuando los dos están infectando glóbulos rojos. Y un segundo bloque de trabajo del, del, del estudio es eh, precisamente estudiar esta coinfección eh, eh, sobre el terreno eh, de manera real. Y esto lo vamos a hacer en dos países en África, los que ya llevamos trabajando desde hace tiempo, eh, en Burkina Faso y en Guinea Ecuatorial. Este proyecto también es con, en colaboración con investigadores del Carlos III que trabajan en Guinea Ecuatorial. Y lo que vamos a hacer a partir de julio, durante cuatro meses que corresponden con los picos de transmisión de malaria, es eh, testar a, a diferentes eh, poblaciones, diferentes franjas de edad para las dos enfermedades, mediante eh, seroprevalencia. Y bueno, con todo ello un poco lo que queremos es ver, eh, pues, tanto in vitro como en vivo, eh, cuál es la concurrencia de la malaria y de la COVID. Esto es un proyecto, como decía en colaboración con Eria Erigoyen de la Universidad de Cambridge que es experta en coronavirus y con el grupo de, de malaria del Carlos III y, y nada, eh, una de las cosas que quería comentar es eh, que nos interesa mucho el tema de los, a, a priori, mmm, todo lo que habéis hablado de los kit diagnósticos pues es algo que nos estamos planteando mucho en este proyecto de cara, de cara a, su a su utilización en África tenemos dos inconvenientes principales. Uno es el elevado coste de los, de los kits rápidos de diagnóstico por seroprevalencia, que limitan el número de personas que, que podemos testar por una cuestión de presupuesto. Y la otra es la, la baja fiabilidad a día de hoy de muchos de estos kits comerciales. ¿no? Entonces, estas son dos cosas a las que nos enfrentamos. A priori vamos a hacerlo por el, sistema, eh, por el sistema de una publicación reciente del Hospital Clinic, que lo hacen por, por, eh, por gotas de sangre en papel Wattman y después por, uh, por el sistema Luminex. Eh, pero bueno, cualquier idea de colaboración o cualquier uh, cosa que estéis desarrollando que pueda ser de interés, por ejemplo, para países con pocos recursos, que sea fácil, que que no requiera un transporte de muestras arriba y abajo, pues es algo que, que estaríamos muy, muy interesados. Y nada, eh, lo, dejo, lo dejo aquí. Muchas gracias, Elena. Eh, me comentabas también que teníais una colaboración con la Fundación Medina. Eh, no sé si podéis comentar algo más. Está por aquí Diego. Eh, bueno, esto intentamos, intentamos eh, iniciar una colaboración con Medina, pero pero ellos tienen ya proyectos, digamos, creo que van a pedir proyectos aparte, así que en ese sentido vamos a quedarnos con contestar eh, con reposicionamiento de antipalúdicos existentes y, y luego lo que sí estamos en contacto es con el, el, CNB, el CNB porque ellos están testando muchos productos y la idea es que aquellos que que sean de la categoría antipalúdica pues también haya una, un intercambio para nuestro modelo de, de co-infección. Porque una cosa importante es que eh, eh, cuando estamos, nosotros nos interesa mucho la visión de salud global, entonces si vamos a empezar a utilizar eh, reposicionamiento de fármacos eh, fármacos que por ejemplo en el caso de plasmodium puedan generar resistencias, esto hay que eh, evaluarlo de manera integrada porque podemos estar combatiendo un patógeno, pero podemos estar abriendo eh, las puertas para, para que otros, eh, como el caso del aumenten su, su incidencia y años y años de lucha contra la malaria volvamos pues para atrás. Vale, pues entonces disculpa porque había entendido que ya teníais una, una colaboración iniciada. Eh, vale, pues muchas gracias Elena, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. El proyecto es bastante interesante y como tú dices, eh, con, es, yo creo que es un, una, una idea y un ejemplo de cómo salirse un, un poco de, del objetivo y ver un poco más en global que hay otros problema, otras problemáticas que están asociadas a precisamente a este problema. No sé si está ya por aquí eh, Francisco Herrera, eh, porque le he contactado antes y no, no me respondía. Sí, Estoy por aquí, eh, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues como decía, Francisco Herrera al principio presentó un, una idea, un proyecto para aplicar la inteligencia artificial, el deep learning a aprender a diagnosticar el COVID a través de las radiografías cuéntanos un poco en qué, en qué momento estáis porque creo que habéis hecho avances bastante importantes. Sí, eh, dame un segundo tengo por aquí transparencia sí. que te voy a compartir directamente estoy compartiendo las transparencias ¿se ve verdad? Sí. Bueno, cuento, cuento la idea cuando eh, participé en el primer seminario. Eh, yo os comenté que habíamos comenzado a colaborar con el Hospital Universitario de San Cecilio, con el equipo de radiología, para ver cómo se podía utilizar eh, la detección del, del, de la infección de la neumonía en los pulmones eh, como un potencial eh, modelo en un futuro de cribado para detectar un paciente que tenía infecciones de pulmones pudiera estar afectado por, por la COVID-19. <ríe> Comenzamos desde entonces a trabajar y, y hacer estudios sobre la grafía y comento eh, muy brevemente los resultados actuales. Eh, hubo reci recientemente <ríe> un artículo en la, re en la revista Radiology <ríe> que analizó el... Analizaba por un conjunto amplio de radiólogos el tema y clasificaron, eh, eh, plantearon que eh, obviamente hay un conjunto de pacientes que tienen afectados los pulmones, tienen la neumonía asociada a COVID y clasificaron esta neumonía en cuatro eh, eh, bloques, en cuatro niveles de severidad. Lo que llaman normal, eh, realmente dividen, como muestro aquí en esta transparencia, eh, dividen. El pulmón, eh, los dos pulmones lo dividen en cuatro áreas, desde la parte inferior hasta la parte superior. La neumonía empieza cuando es leve en la parte inferior del pulmón y como aumenta la severidad sube hasta la parte alta del pulmón. Así, eh, en los dos pulmones sacan ocho regiones que van puntuando en función de tener una mancha blanca o neblina en los pulmones. Eh, le dan eh, puntuación y así tienen lo que llaman normal, que es eh, puntuación cero lo que llaman leve entre 1 y 2, moderado 3 y 6, y grave mayor de 6. <ríe> básicamente tiene que ver con la región del pulmón a la que van afectando. Lo que llaman, eh, esta es la metodología llamada RAIL, y lo que llaman normal, pues básicamente el, nosotros en las muchas reuniones con el, con el equipo de radiología del, del San Cecilio, pues básicamente podemos decir que son eh, personas que teniendo PCR positiva, son asintomáticos con respecto a la infección en pulmones, no le está afectando en los pulmones y realmente tienen, eh, bueno, los pulmones los tienen bien y de eso por ello tiene el valor cero, no hay ninguna mancha en ninguna de las regiones de los pulmones. Eh, en este estudio de radiología eh, explicaron eh, que hicieron un estudio con 64 pacientes y lo que llegaron a la conclusión que un radiólogo puede eh, detectar el 69%, midian, midian, midiendo o analizando la geografía, el ratio de acierto estaba en un 69% de los expertos. Porque hay un conjunto, en, en, un, en un conjunto amplio de radiografía, obviamente esto va a cambiar, va a depender de la distribución que tengamos, porque tenemos eh, el nivel de A, que es prácticamente no infección, que está aquí en esta radiografía en la parte superior, hasta el nivel D, que es de bastante infección. Cuando hay un nivel de infección alto, va a ser testable fácilmente, y en función del número de pacientes que tenga la base de datos por cada una de estas cuatro clases, pues va a tener un ratio de acierto mayor o menor. En el estudio de este paper, que ha sido bastante relevante ahora mismo en el ámbito y marca el camino, pues con un conjunto amplio de radiólogos y con un conjunto bien distribuido de radiografías, tienen el 69% de predicción correcta los radiólogos. También en su conjunto encontraron seis casos en los que fue posible detectar la neumonía, la COVID, antes incluso del test PCR, que con un tpcr negativo llegaban a detectar que había pacientes ya con los pulmones mal y que unos días después llegaba a tener PCR positivo, lo cual era también un dato que destacaban eh, importante. A partir de aquí, en los dos últimos meses ha habido muchos estudios, ya hay bastantes estudios en, en, en publicaciones en distintos repositorios públicos, básicamente, con distintos modelos de radiografías. Eh, dicho, incluso hay en la prensa llegó a salir modelos del 98 o 99%, porque hay por ahí un conjunto de datos abierto de COVID que es muy, muy grave y que con otro conjunto de radiografías normales en Estados Unidos, que eran para otra competición, por el final, si es muy, muy grave el paciente, obviamente se llegan a niveles del 90 y mucho por ciento. Esto lo pongo en antecedentes. Bueno, pues hay un, eh, aquí tengo muchas transparencias porque en un seminario el martes pasado me salto los modelos, pero lo que no me ha encontrado es lo siguiente. Eh, estos modelos que hay, que se hacen con, con radiografías muy, muy graves, de pacientes muy graves, ocurre lo siguiente, llegan a, a tener una detección del 95% o el 80% de la COVID en estos pacientes, particularmente el modelo covid que es el que más se habla en la literatura, pero llegan a tener eh, falsos positivos del orden del 88%. En la clase normal llegan a tener un acierto del 12%. Entonces, este es el peligro, a veces, de, de tener una base de datos no adecuada, no curada, que no es una representación real de lo que está ocurriendo, que puede llegar, obviamente, a, a tener un modelo que lleve todo hacia COVID. Eh, con esos antecedentes, ¿cuál es nuestra situación? Nosotros tenemos un modelo, que, un primer modelo que acabamos de terminar de desarrollar, eh, con una base de datos, en nuestro caso, con la que hemos estado trabajando, de 300 pacientes positivos son pacientes que tienen PCR positiva confirmada y tenemos las radiografías, eh, tenemos cuatro grupos donde hay aproximadamente un 20% de clase normal, lo que podríamos llamar asintomáticos, un eh, 20% de leve, un 40% de moderado y un 20% de grave, en lo que tenemos aproximadamente redondeando. Nuestro estudio, dependiendo del proporcionamiento de datos, con una desviación típicas de un 5-6%, estamos entre el 72 y el 81, 82% de acierto en sensitividad en, en el record positivo de COVID y valores similares en el record, eh, en la especificidad, en el record positivo de la negativa. Nuestros valores medios actualmente están en ronda en el 75, 76% con esta base de datos que tenemos a 300 pacientes. Eh, hoy comenzamos a trabajar con una base de datos que se ha ampliado a 370 pacientes y, y estamos esperando a ver otra tanda de experimentos. Quiero mostrar dos radiografías Aquí se ve claramente lo que es eh, la superior, lo que es un paciente leve, donde se ve ya un poco de mancha en la parte inferior de los pulmones, frente a un paciente ya grave, que se ve que la mancha eh, le va cubriendo los pulmones. Como se ve claramente, se va perdiendo el color oscuro eh, de la, del pulmón y se va ganando el color blanquecino de la mancha que está cubriendo los pulmones. <coughs> Esa es la situación en la que estamos ahora mismo. No hemos comenzado a hacer estudios todavía, eh, nosotros actualmente, en los últimos días, hemos, hemos tenido la clasificación de nuestra radiografía por este nivel de severidad, la han hecho los radiólogos del, del San Cecilio, ahora que afortunadamente ya había un poquito más disponibilidad de tiempo y la presión en hospital es menor. Esto lo están haciendo, en cualquier caso, en su tiempo libre, fuera de, de su del de mucho trabajo que tienen, pero una etapa en la que ellos tenían, además de su horario de trabajo, sesiones. Eh, además de adicionales voluntarias de trabajo en el, en el área de la radiología. En esta media que estamos alrededor del 75%, lo que hemos comprobado es que el acierto es bastante alto, se acerca al 90% cuando tenemos severidad moderada o grave, y el acierto es bastante bajo, en, alrededor del 60%, 50 y tanto cuando es normal, 60 y algo cuando es leve, porque realmente lo que tenemos es que la normal es asintomático, con lo cual malamente, ...se puede detectar, incluso el utilizar la normal... ...nos puede estar generando problemas en el aprendizaje Esto ha sido eh, resultado recientes de estos días... ...cuando hemos llegado, a de hace una semana ...cuando llegamos a tener la clasificación... ...de nuestros pacientes por niveles... ...a partir de los datos que, que se hablaba en los estudios. Estamos haciendo, como digo, una nueva eh, línea de experimentos... ...y en un futuro cercano lo que queremos ya trabajar... ...con las distintas clases y ver realmente el acierto en clases. Creemos la, eh, la sensación que tenemos es que eh, el, podemos llegar a tener un modelo que para pacientes que ya tengan un cierto problema de pulmón que tenga, y por tanto la radiografía esté ya entre el leve hacia el moderado, eh, vamos a tener unos porcentajes de acierto bastante interesantes de la enfermedad y por tanto puede ser un, un, un modelo de cribado que es muy rápido, porque en cuanto a un paciente pueda llegar eh, a un centro de salud, eh, bueno, una ventaja que no he dicho, la, la radiografía se puede hacer en cualquier centro de salud, Frente a, la, a, la, a alguien puede plantear por qué no el TAC. El TAC es muy, mucho más preciso. El TAC está el 95-98% de precisión, pero ya sabemos que los TAC solo están en los grandes hospitales. Sin embargo, la máquina de radiografía la tenemos en cualquier centro de salud. Por tanto, nuestra hipótesis es que en un futuro, un sistema de este tipo, eh, cualquier persona que llegue con sintomatología en los pulmones y se acerque a un centro de salud, en una radiografía que se puede hacer muy rápidamente y con un sistema que en menos de un segundo analizar la radiografía, podía dar una primera alerta con una probabilidad bastante alta de una primera afección en los pulmones y, por tanto, eh, rápidamente dar la alerta de que un paciente con sintomatología de la COVID en, en ese momento. Esa es nuestra hipótesis. Está en la línea de otro trabajo en la revista Radiology, en la que justamente informa sobre este tema. Hay que evitar sobreestimar la capacidad de las imágenes. Hay que saber que las imágenes tienen capacidad cuando se tiene eh, ya un primer nivel de infección en los pulmones, nunca una asintomática en pulmones se lo va a poder detectar, obviamente, y además eh, hay actualmente estudios muy interesantes donde se está eh, enlazando la radiología, la, la radio X con otro tipo de, de problemas, problemas inmunológicos, problemas de biomarcadores con, con eh, tratamiento de medicación, análisis bioquímica, y también eh, vemos que se abre una línea futura interesante de colaboración de combinar los datos que nos dan las imágenes con los datos que tenemos de otra tipología. Igualmente son líneas que en un futuro queremos explorar. Por ejemplo, compañeros nuestros de la Universidad de Jaén de nuestro instituto están comenzando estudios en el ámbito de bioquímica y ver la, la correlación de la bioquímica y cómo cambia la situación de la, eh, de la radiología de la, en, en, esa, en esos pacientes. Eh, y esta es la situación en la que estamos. Creemos que ahora mismo ya, teniendo los resultados que tenemos, eh, bueno, es bastante eh, prometedor, como posibilidad de, de hacer el cribado de pacientes que, que hayan probablemente eh, por encima un poco ya del nivel de leve, cuando se estén acercando a un nivel moderado que es donde realmente vamos a tener unas probabilidades altas de, de perdición. Y, y, y es el estado en el que está ahora mismo. Estamos en contacto, se ha conseguido en el Carlos III, en el Instituto sobre el Carlos III, un proyecto para hacer esta análisis en la Comunidad de Valenciana, eh, básicamente para, para, con dos equipos de la Universidad de Valenciana, y estamos también en contacto con ellos, nos han pedido la posibilidad de que llegamos a un acuerdo de poder hacer trabajo conjunto sobre todo ese paquete de imágenes. Ellos están empezando a, a etiquetar imágenes y probablemente colaboramos en ese entorno del proyecto también del Instituto de Salud Carlos III en un futuro para análisis de las imágenes de la Comunidad Valenciana. Igualmente estamos en contacto con equipos y grupos de, de distintas comunidades autónomas y ayer mismo yo tuve una, una reunión con todos ellos. Estamos viendo la posibilidad de tener un modelo que sea un aprendizaje federado de datos de distintas comunidades autónomas. Donde se puede salvar la privacidad de los datos, no hay que compartir imágenes, pero sí el conocimiento que sostiene a partir de la imagen. Una línea nueva de inteligencia artificial donde puede federar conocimiento sin, sin tener que compartir ni un dato ni una imagen. Y eso permitiría poner en común conocimiento eh, extraído de paquetes de imágenes de equipos de inteligencia artificial una con otras. Una línea también que, que creemos que puede ser interesante y en su momento y derivarla también a otro tipo de enfermedades donde se puede buscar este tipo de colaboración. Y sí. ese es todo el estado en el que estamos. Perfecto, muchas gracias Francisco. Preguntaba Lourdes que quién está haciendo la anotación en el curado de los datos, entiendo que son los propios clínicos en el hospital y aparte de vosotros. Eh, la anotación siempre ellos. Eh, José Luis Martínez, el jefe de radiología del eh, hospital San Cecilio y con un equipo de radiólogos de radiólogos del hospital, ellos son los que a partir de este protocolo. Hay dos protocolos. El RAIL, eh, realmente tenemos dos. Hay dos protocolos. Uno que ha habido un, un consenso español real y otro protocolo español. Nosotros tenemos los dos protocolos en nuestra base de datos, aunque hemos, los datos que he dado eran del REI, porque el, que sea, el internacional que se ha publicado en Madrid, y son ellos. Ellos son los que analizan eh, la imagen y son los que van haciendo la marcación en, en la imagen y los que van indicando el valor. Ellos dan un valor de severidad entre 0 y 8 y a partir del valor de severidad damos, dan la etiqueta. Ahí nosotros no intervenimos. A partir de ahí sí que nosotros hemos analizado que cuando tenemos la detección de COVID. Si hemos comprobado el porcentaje, como digo, actualmente, ojo, hemos tenido un modelo que utilizando incluso el asintomático como COVID, por tanto, genera ruido en el aprendizaje, eh, hemos llegado a estar, estamos rozando lo, lo que hemos visto en estos días, el 90% ahora mismo en esas dos clases. También somos conscientes que tenemos pocos datos. las imágenes que tenemos están en ronda en alrededor de 400 ahora mismo. Y también somos conscientes que, como pasa siempre en la inteligencia artificial, eh, se alimenta de, de datos. Y más datos te permiten tener más robustez en los resultados. Entonces, bueno, pues en un futuro, pues eso también estamos hablando con, con uh -huh. colegas de otras comunidades de la posibilidad de federar eso, ese conocimiento extraído para estabilizar ese robusto. Yo las conversaciones que tuve ayer con colegas inteligencia artificial, todos coincidían que, que los resultados parecen razonables, es decir, que estemos en ese 6 o 7 puntos por encima de los expertos, parece que es lo razonable. Y también yo le he dicho a algún colega que me habla del 99, 98% y cosas de ese tipo, que irracional, que no pensemos... Eh, cada tecnología tiene su, su nivel de posible acierto y sus limitaciones Correcto, pues muchas gracias Francisco y enhorabuena por esos resultados y, y bueno, que ojalá se consigan más colaboraciones para tener más datos y que se pueda ap aplicar en, en el hospital y en más sitios. Muchas, muchas gracias. gracias a vosotros por, por esta oportunidad y que sigamos todos en contacto eh, Vamos a dar ahora la palabra a Pandelis perakakis eh, si recordáis tenía un proyecto que se llama COVID Affect que era de la monitorización en tiempo real de cómo va, nos va afectando esta situación a, a nosotros eh, bueno, en aspectos eh, que son también muy importantes. Eh, Pandeli, si quieres eh, contarnos algo, creo que iniciaste una colaboración también con Fundación Descubre para hacer llegar la, la herramienta y el dato a, a más gente. Hola, buenos días. Sí, eh, es verdad, a través de una de estas reuniones que tuvimos me puse en contacto con la directora de de Fundación Descubre iniciamos una colaboración, ellos nos ayudaron mucho a, a convertir nuestro proyecto en un proyecto de ciencia ciudadana y pedir la colaboración de la ciudadanía para, para recoger datos sobre el estado emocional, como bien has dicho, y yo eh, voy a compartir pantalla también, ya que he visto que todos lo hacen, <ríe> eh, y decir que, bueno, ¿de dónde? Sí, ven el navegador, ¿no? Con el proyecto, covid y ¿no? Correcto. Vale, pues que he visto la, la, la muy interesante presentación, bueno todas son muy interesantes de, de Pedro antes y decir que nosotros somos psicólogos pero envidiosos de los que tienen tantos datos de epidemiológicos y sanitarios y queríamos tener también datos eh, que nos pudieran interesar a nosotros los psicólogos y esos datos son los datos del impacto emocional. A ver, esto. Entonces iniciamos este proyecto para tener datos longitudinales, en diferencia a otras encuestas que preguntan una vez para intentar eh, descifrar el impacto emocional, nosotros queríamos hacer algo más longitudinal para poder la evolución en el tiempo, ¿no? porque eh, es, una, es una historia que parece que se va a quedar con nosotros durante un tiempo y queríamos ver cómo la gente responde emocionalmente, psicológicamente, frente a hitos concretos, acontecimientos, diferentes noticias y cosas que, que van surgiendo, ¿no? Entonces, eh, a través de, una, de la plataforma online que estáis viendo aquí del proyecto y una aplicación móvil que está mandando notificaciones automáticas, preguntamos a la gente simplemente cómo están. Y esto lo estamos representando, por ejemplo, aquí tenemos varias representaciones, eh, eh, aquí estamos representando en, en, en en comparación con el estado de ánimo antes del confinamiento, antes del estado de la alarma. Entonces, los colores rojos aquí simplemente indican una, eh, un deterioro del estado anímico de la población y vemos que tendemos hacia colores más rojos. Eh, podemos, en la visualización que tenemos disponible en este momento, podemos eh, filtrar por fecha y por edad, pero hay muchas más opciones, según vos, porque Aparte del estado anímico, la gente registra también algunas variables demográficas, también variables relacionadas con el COVID, luego os enseñaré algunos más datos sobre esto. En provincias donde hacemos una, una geolocalización por código postal, que usamos para luego agrupar, en esta visualización la estamos agrupando por provincias, pero por ejemplo en Granada que tenemos más datos, podemos ir a una resolución mayor y ver un poquito con más detalle qué está ocurriendo en diferentes en diferentes barrios municipios, esto es la, la resolución eh, llega hasta el código postal. Pero como he dicho, el interés del proyecto es más en longitudinal, ¿no? Entonces estamos, lo que nos interesa bastante es ver ver cómo estamos, cómo está, cómo está la cosa evolucionando con el tiempo. Entonces, aquí tenemos en función del, de la fecha, del tiempo, el, el registro del estado anímico, el cero es el Digamos, la línea de base es cómo estábamos antes, como la gente dice que estaba, considera que estaba antes del confinamiento. Vemos una tendencia excedente, por ejemplo, pero podríamos aquí detectar si hiciéramos un mejor ajuste a los datos, podríamos detectar quizás que hay una primera, una, un, una primera bajada y a, luego a partir del, como nos vamos acercando al, al mayo, una subida. Eh, luego os voy a hablar de la, la, lo, lo, que, lo representativos que pueden ser estos datos, que realmente consideramos que no, entonces todo lo que estoy presentando ahora lo podemos considerar como más provisional, no, no estamos en una situación donde podamos decir que esto lo podemos tomar muy en serio. Simplemente eh, lo muestro todo esto para que veáis por dónde vamos. Eh, por ejemplo, aquí en esta visualización podemos ver Podemos filtrar por provincia y ver qué tal estamos en Granada, que es, como he dicho, donde tenemos más datos, y compararlo con cada participante que participa en el estudio tiene un certificado con su número para volver y registrar más datos. Entonces, por ejemplo, si conoces tu número de participante, puedes ver tus propios datos, cómo van evolucionando con el tiempo y compararlas con comparar tu dato con otras por ejemplo dato promedio de provincia o también eh, filtrar aquí por ejemplo por edad estas son cosas que tenemos disponibles en la página para que la gente que cualquier interesado pudiera acceder y ver eh, los datos todos todos los datos brutos están publicados también en repositorios en GitHub y en Zenodo eh, y luego tenemos otros datos que no estamos que, que la gente que que está, están también disponibles que, como os decía, podemos ver la, este, esta evolución, ¿no? este cambio anímico en función de otras variables que pueden ser de interés, como por ejemplo de edad, el estar diagnosticado o no de, de COVID. Aquí vemos, por ejemplo, que el mayor deterioro os lo presenta a gente que ha sido diagnosticada, como, como cabe esperar. ¿no? Aquí datos interesantes sobre la situación eh, de empleo, la situación laboral, vemos que incluso cuando hay aumento de actividad laboral, incluso... Está, la gente está mejor que antes, estamos observando estas, eh, eh, esto aquí. Mientras que el, el mayor bajón es de la gente que ha recibido un ERTE, gente que no ha cambiado, gente que tiene nuevos trabajos, también eh, muestran un aumento en el estado anímico. Aquí otro dato que podría ser de interés, gente que está confinada con niños o sin niños, vemos que no hay diferencias. Mientras que los que peor parece que lo llevan son los que eh, viven solos, que no, tienen, eh, otra, no conviven con más gente en su residencia. Bueno, mmm, esto muy por encima, muy rápido para decir que esta es la intención del proyecto, pero estamos todavía en fase de intención porque no hemos conseguido, a pesar de los esfuerzos, no hemos conseguido una... Tenemos varios registros, tenemos diez, más de 10.000 registros, pero cuando digo registros no son participantes, porque como el estudio es longitudinal, cada participante puede eh, introducir más de un registro. Entonces tenemos más de 10.000 registros, pero no tenemos más de 1.000 participantes, o 1.200 creo que las últimas cifras. Entonces, eh, todos estos datos los eh, presentamos con, eh, con mucho cuidado, decir, que para nada se puede llegar a conclusiones, pero es una muestra de intención, de dónde queremos llegar, si hemos, hemos pedido en financiación ahora de la Junta y seguimos pendientes de posibles colaboraciones, lo ideal sería juntarnos, unirnos a otros equipos porque consideramos que este dato es complementario, simplemente eh, es muy, muy interesante, muy importante eh, ver todos estos datos epidemiológicos, todo lo que están, hemos visto hoy también aquí y estamos bombardeados estos días pero cada vez más el dato emocional, el dato psicológico cobra más importancia y cuando, como esto va avanzando en el tiempo, creo que va a ser cada vez más, más importante. Pues este es nuestro el, el, el gap, el hueco que intentamos nosotros con este proyecto eh, cubrir, esta es la, la idea. Y muchas gracias de nuevo porque muchas cosas de este proyecto han, han avanzado gracias a estas reuniones que hemos, que hemos tenido aquí. Gracias, Pandelis. Nosotros desde, desde Granada, Ciudad de la Ciencia, también le dimos disposición eh, para intentar llegar a más gente, pero sí que es verdad que ahora mismo hay, como muchos proyectos también, que están intentando los datos a través de esto, incluido toda la gente que, todos los TCG, TFM, Tesis, etcétera, que los jóvenes no tienen otra forma de conseguir sus datos que es a través de de encuestas y de la colaboración ciudadana, bueno, pues a veces cuesta de conseguirla, pero bueno, una cosa, una cosa que podríamos decir es que como estos datos, esto hemos hecho una llamada a, la, a, la, a colegas psicólogos y de, de economía, sociólogos, como los datos están abiertos, ya que has mencionado las TFGs y TFMs, para nosotros sería una, una cosa magnífica que alguien dijera, o incluso no hace falta decirlo, con que cite la, la base de datos ya puede utilizarlos y publicarlos uh, para su TFG, pero también para su revista académica. O sea que... Este es el sentido de tener los datos abiertos y desde el principio no tuvimos ninguna duda que este dato tiene que ser abierto y si alguien lo publique, publique alguna conclusión antes que nosotros, pues mejor que mejor. O sea, que ni siquiera sé si nosotros vamos a llegar a publicar. Nuestra intención es proporcionar este dato para que sea algo complementario y que informe también posibles decisiones eh, que, que consideren también el impacto emocional, que es, que es muy importante. soy piensa mucha gente. Muy bueno, perfecto, Pandelis muchísimas gracias. Gracias a ti. Y tenemos también la intervención de, de José Andrés, del, de, del Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones de la UPR, que dicen que tiene una propuesta para detectar el COVID por voz. Y estoy deseando de escuchar a ver en, en qué consiste la propuesta. ¿sí? Hola, buenos días. Eh, creo que se ve. Sí. Sí. Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias a, a vosotros por organizar esta, esta iniciativa, iniciativa tan fantástica y poder permitirnos pues, escuchar a otras iniciativas similares. Bueno, pues yo simplemente quería com comentar brevemente por encima una iniciativa que hemos puesto en marcha, estamos empezando a trabajar en ella desde hace un par de semanas. Eh, bueno, yo soy José Andrea González, pertenezco al Departamento de Teoría de la Señal, eh, Telemática y Comunicaciones de la Universidad de Granada. Y hace un par de semanas empezamos a trabajar en la idea de si... Una idea similar a la que ha expuesto Paco, para correr hace, hace, hace un poco, de usar técnicas de inteligencia artificial para detectar la COVID. Pero en nuestro caso, en lugar de usar eh, radiografía del tórax, como, como ha explicado él, nosotros lo que, lo que planteamos es si, si es esas alteraciones respiratorias que, que produce, el, produce el coronavirus si sí, podríamos detectarla a través de la voz o tos. Entonces aquí muestro un, una gráfica de lo que serían eh, las tres fases que nosotros estamos considerando en nuestro proyecto, en las que eh, vamos a intentar recoger datos eh, de eh, tanto pacientes con COVID, eh, con su PCR, con su PCR, eh, paci pacientes también consideramos sintomáticos, eh, pacientes con otras patologías respiratorias y pacientes sanos. Esto lo vamos a hacer, en, vamos a coger estos datos en hospitales que están colaborando. Actualmente estamos colaborando con distintos hospitales de, de, de la Fundación Vasca, pero estamos intentando eh, incorporar al proyecto distintos hospitales de aquí de la zona de Granada e eh, incluso de Madrid-Barcelona. Entonces, eh, nos planteamos en una primera fase grabar datos de voz, tos, eh, mientras los pacientes pues, dicen distintos estímulos, las pues, frases, etcétera, partes cortas. Luego, esos, da esos datos, además de la voz, eh, bueno, tendrán su PCR correspondiente y su sintom sintomatología. A partir de esos datos, desarrollaremos modelos predictivos, eh, fundamentalmente basados en técnicas de deep learning, eh, técnicas que hayamos trabajado. Nosotros somos expertos en análisis de voz, en. Técnicas de biometría de voz, como las que podemos usar hoy en día en nuestros móviles para, re, mediante nuestra voz, acceder a nuestra cuenta bancaria. Y en una tercera fase, lo que pretendemos, que nosotros creemos que es la, la, la diferencia mayor de nuestra, de nuestra propuesta respecto a otras iniciativas similares que podemos encontrarnos, por ejemplo, eh, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos han puesto, llevan, están llevando a cabo iniciativas similares. Nosotros creemos que nuestra, eh, nuestra propuesta, la mayor diferencia con respecto a estas dos propuestas que he comentado es que pretendemos validar esta herramienta, estos modelos predictivos clínicamente. Entonces una vez que hayamos desarrollado estos modelos predictivos usando los datos que grabemos, pretendemos volver a, a los hospitales y eh, evaluarlos con nuevos pacientes y ver qué, qué fiabilidad tienen esos pacientes. Bueno, eso sería un poco la idea de general del proyecto. Actualmente, pues, estamos... Hemos formado un consorcio que, como os digo, estamos en la Universidad de Granada, una, una pyme española de especialización en de voz, eh, distintos hospitales, también hay centros de investigación extranjeros, en concreto vamos a trabajar con dos universidades francesas. Eh, y, y eso, actualmente, pues, nos encontramos grabando datos. Esperamos obtener para de aquí a un mes los máximos datos posibles para empezar a trabajar en la fase B del desarrollo de, de los modelos. Hemos En cuanto a financiación, pues hemos solicitado la financiación de la Junta y esperemos que poder solicitar algo más. Y eso era lo que quería comentar un poco por encima. Pues muchas gracias, José Andrés. Eh, espero que consigáis eh, financiación porque la verdad es que me parece muy interesante, incluso se me ocurre que no sé si sería posible aplicarlo al a servicio de salud y a Salud Responde para, para poder incluso detectar en esa llamada un posible, bueno, un, un, un dato más que pudiese indicar, eh, aparte de los síntomas, que pudiese indicar algo. Sí, sí. La, la, ahora mismo la, la idea es lo que queremos tenerlo lo, lo más controlado posible, por eso la, la recogida de datos la estamos haciendo a, a través de los hospitales, a través de una web que hemos desarrollado, pero sí un poco eh, la idea que nos planteamos es, una vez que se hayan validado estos modelos, pues ponerlos disponibles eh, en un entorno, eh, digamos, controlado, para pues eh, ayudar a, a personas que puedan pensar que pueden padecer la enfermedad, pues... Eh, como un test más. Un test. La, la ventaja de, de estos test con respecto a otros pues sería eso, la inmediatez y, y, y no necesitas desplazarte al, al centro de salud y entrar en contacto con, con otros, porque desde un móvil, una llamada telefónica, en principio pues sería posible diagnosticarte con una, una cierta fidelidad, no esperamos llegar al 100%, por supuesto, pero eh, da una, una cierta indicación de si es posible que te parezca la enfermedad. Perfecto. Pues muchísimas gracias, José Andrés. Muchas sí, gracias a vosotros. Y a ver si, si se puede llevar a cabo el proyecto. ¿Alguien más quiere hacer una intervención, presentar algún proyecto, eh, alguna duda, pregunta, sugerencia, cuestión, alguna necesidad que tengáis? Os recuerdo que en esta semana vamos a ir poniendo, eh, está Lourdes recopilando información de todas las convocatorias que están abiertas, algunas específicas que se acaban de abrir a nivel europeo para trabajar con COVID. Vamos a hacer una recopilación que sea lo más fácil posible para que podáis localizar fácilmente eh, las convocatorias que más os interesan y las publicaremos en la página web de Granada Salud, eh, os mandaremos un aviso, etcétera. Por otra parte, recordaros que la semana que viene tenemos otro Meetup eh, que es de Neotech, es la semana que viene, el miércoles, día 27, en el que bueno, pues nos hablaremos de, sobre esta, esta nueva convocatoria, que es un poco específica, y tendremos tres ejemplos de tres empresas que, a las cuales desde el parque, el parque Tecnológico se le ayuda a conseguir la financiación, para que nos cuente un poco los entresijos de, de esa ayuda, que es un poco especial. Eh, como digo, si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia, algo, lo que sea, eh, estamos abiertos, y si no, os mandaremos una pequeña encuesta donde agradecemos que la gente que ha presentado proyectos y los que no han presentado proyectos también eh, nos pasáis algún dato, un enlace o algo que queráis mostrar, aunque yo he ido cogiendo algunas notas para, bueno, pues para, para dar a conocer que, que todos estos proyectos se están desarrollando y, y ojalá salgan eh, nuevas colaboraciones, nueva financiación que pueda venirse para, para Granada. Si no tenéis eh, nada más... Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias por aguantar a, a todos estos valientes durante dos horas. Eh, ha sido un placer. Los proyectos son, eh, la verdad, es que alucinantes y yo creo que da un poco, eh, toma la temperatura de, del valor científico y del valor académico que tenemos en, en Granada, también en las empresas, en los hospitales, eh, de la cantidad de proyectos que se pueden llevar a cabo de forma de forma diferente. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente seminario.